Este es un truco de WhatsApp que nos va a ayudar a tener más espacio en nuestro teléfono. Simplemente vamos a entrar a lo que es nuestro WhatsApp. Una vez que estemos allí, le vamos a dar los tres puntitos. Eh, una vez que estemos aquí, vamos a darle aquí donde dice Ajustes. De aquí vamos a entrar donde dice Chat. Aquí dice, esta opción que viene encendida dice Visibilidad de Archivos Multimedia. Mostrar en la galería de tu dispositivo los archivos multimedia nuevos que descargues. Esto se lo vamos a desactivar, amigos, para que todas las cosas que nos manden por WhatsApp, ya sea fotos o videos o audios, no se vayan a nuestra galería y se empieza a acumular un eh, montón de, de fotos o videos. Y de esta manera vamos a evitar que, que nuestra galería esté llena por fotos o videos que no queramos. Simplemente... Cuando desactivamos esta opción este, solamente podemos mirar los videos y las fotos, pero no las vamos a descargar y para llenar nuestra galería. Así es que espero que les sirva este pequeño truco amigos y nos vemos en la próxima.